¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. En esta ocasión, eh, vamos a ver lo que es un conector aislador de tierra para las cámaras de seguridad. Este aislador de tierra, eh, como podemos observar, es un dispositivo que nos sirve para eliminar las interferencias o fantasmeo como quieran llamarle en nuestras cámaras un ejemplo es cuando tengamos o tenemos nuestras cámaras eh, en pantalla y vemos que nuestras cámaras cuentan eh, con unas interferencias de unas rayitas entonces este es el dispositivo ideal para poder eliminar eh, esos tipos de eh, interferencias en unos momentos más les voy a mostrar cómo conectar este equipo bueno este dispositivo eh, aquí tengo un DVR eh, es para una muestra pero realmente no vamos a ver eh, si funciona prácticamente este dispositivo eh, iría conectado de la siguiente manera pero antes de decirles vamos a Mencionar el modelo de este dispositivo es el TT BNC ISO. Ese es el el modelo de este dispositivo. Entonces vamos a proceder a quitarlo para que ustedes lo conozcan. Bien. Como pueden observar, aquí tenemos nuestro dispositivo, nuestro aislador de tierra. Tiene lo que es su entrada BNC macho y su entrada BNC hembra. Perfecto. Nuestro aislador de tierra iría conectado de la siguiente manera. Si nosotros ya tenemos instalado nuestros equipos de cámara conectado a nuestro DVR. este es un cable coaxial. Ya lo tengo preparado para algunas pruebas. Y bueno, vamos a hacer el ejemplo con este cable. Bien, yo ya tengo conectado lo que es mi cable normal mi equipo de DVR y conectado y funcionando a nuestra cámara ahí está conectado DNC, BNC. bien y también pues puede ser alimentado por una fuente individual o puede ser con una fuente centralizada aquí tenemos nuestra cámara de la siguiente manera conectado a la corriente eléctrica conectado a nuestro DVR. pero nuestra cámara tiene una pequeña interferencia el dispositivo que nos serviría para eliminar esa interferencia, ese fantasmeo iría conectado de la siguiente manera voy a colocar por aquí tantito mi cámara y voy a proceder a utilizar nuestro aislador de tierra desconecto la parte donde está conectado el DVR y conecto la parte de la entrada BNS hembra a mi cable Ahí la tengo. Ahora, conectaremos la parte BNC macho a nuestro equipo. Perfecto. Con esto, tendríamos conectado nuestro aislador de tierra a nuestra cámara. Este dispositivo es individual. Por cada cámara que tengamos eh, con esas interferencias con esas fallas tenemos que conectarle este dispositivo a cada cámara para que así sea eliminado ahora dependiendo la distancia también puede ser que le falte voltaje puede ser que le falte eh, amperaje y bueno en otras situaciones pues es hay que hacer un análisis, análisis perdón, de la situación de nuestros equipos bien ahora vamos a hacer vamos a simular que nuestros equipos de cámara lo tengo conectado con eh, conectores de video balloon aquí tenemos dos conectores que se utiliza con los cables UTP. Vamos a simular que nosotros tenemos conectado lo que es nuestro nuestra cámara con cable UTP. Bien. Aquí pasaría nuestro cable UTP que saldría del DVR hacia nuestra cámara a la distancia que la tengamos colocada ahora, el problema no, se presenta en una cámara tiene, tenemos interferencia tenemos fantasmeo de la siguiente manera igual se procede a, a desconectar del equipo y conectar el aislador de tierra de la siguiente manera macho, hembra y conectamos la otro, el otro lado, la otra punta, o el otro conector hacia nuestro equipo de DVR perfecto, ya tenemos conectado nuestro aislador de tierra a nuestra cámara que estaría fallando, o que tendría la falla como pudieron ver, pues este fue un video muy, muy fácil, muy corto de cómo podemos utilizar nuestro aislador de tierra modelo TTT-BNC-ISO de la marca EDCON, aquí dice EDCON TITANIUM. Bien, pues eh, vamos a irnos a ver cómo conectar este equipo o este dispositivo a un equipo que está funcionando. Actualmente. Vale. Regresamos. Perfecto amigos. Regresamos. Eh, bien. Aquí tenemos lo que es un. Equipo de ocho canales. Eh, vamos a enfocar por aquí. Para que vean. cómo tengo conectados los. Video volume. No tengo ni un aislador. Perfecto. Voy a. Abrir lo que es este la cámara que donde tenemos la interferencia. Si sí se alcanza a notar que tenemos una línea aquí de una raya. Tenemos una, dos, tres, cuatro rayas. Perfecto. Ahora vamos a irnos a nuestro equipo. Y vamos a desconectar lo que es de mientras la cámara 4. para poder así quitar lo que es la cámara 8 bien voy a proceder a conectar lo que es nuestro aislador de esta manera y voy a conectarlo a la entrada del canal 8 y voy a conectar lo que es mi siguiente cámara que desconecté tantito y vamos a irnos a nuestro monitor y como pueden observar ya no tenemos ese pequeño detalle ahí está cámara 8 Sin interferencias bien entonces eh, con esto con este pequeño video concluimos de cómo es que podemos utilizar nuestro dispositivo de aislador de tierra bien sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima.